¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo cómo conseguir cualquier Pokémon Y cuando digo cualquiera es verdaderamente cualquiera En Pokémon Leyendas Arceus si lo quieres alfa, si lo quieres shiny, si lo quieres shiny y alfa, como lo quieras, te lo puedes generar y es increíble. Os lo voy a enseñar porque vais a flipar. Pero ojo, no solo vale para leyendas Arceus, esta herramienta también sirve para diamante brillante y perla reluciente, e incluso para espada y escudo. Este vídeo va a ser principalmente de leyendas Arceus, pero si quieres cualquier otro también te lo voy a explicar. Así que. Vamos para allá porque tiene telita. Lo primero es deciros que esta herramienta es un bot que está repartiendo Pokémon vía internet, ¿de acuerdo? Así que para poder utilizarlo vais a necesitar la suscripción de Switch Online. No quiero a nadie en los comentarios preguntando si hace falta suscribirse al Switch Online, porque sí, hace falta, ¿vale? <ríe> Y nada, vamos a ir directamente a su web para ver cómo se utiliza y cómo conseguir estos Pokémon fácil y sencillo. Ya estamos aquí en ShinyHub.tv, es así como se llama el bot, y esta es su página web. Tendréis los links de todo en la descripción para que podáis ir tranquilamente y no os perdáis ni un solo pasito. Entráis en la web y lo primero que os encontráis es esto, todos los Pokémon de Leyendas Arceus, y un selector de juego aquí a la derecha, como podéis comprobar. Ahora mismo está en Pokémon Leyendas Arceus. Pero si quisierais hacer este tutorial para otro juego como Diamante Brillante o Perla Reluciente o Espada y Escudo, los tenéis aquí, ¿vale? Simplemente hacéis clic y hace brrr, y se actualiza con todos los Pokémon disponibles para dichos juegos. Vamos ahora con cómo se utiliza esta página web, cómo se utiliza el bot y lo primero que os tengo que decir es que el Pokémon no se pide desde aquí, desde la web, si queréis pedir el Pokémon vais a tener que ir o a Discord o a Twitch. Lo haremos luego, ¿vale? Tranquilos. Pero en ambos casos vais a necesitar una cuenta tanto de Twitch como de Discord. Según donde queráis hacerlo vais a necesitar una cuenta de esa plataforma. Así que, importante que lo sepáis. ¿Aquí qué es lo que vamos a hacer en esta página? Pues elegir el Pokémon que queremos. Normalmente la gente viene aquí a pedir legendarios. Y por eso he movido mi cámara al otro lado. Porque aquí tenéis un checkbox... Para filtrar y solamente salgan los legendarios, entonces le podéis dar y aquí pues ya te aparecen pues todos, Darkrai, Cresselia, Regigas, Giratina o incluso Arceus si te apetece. ¿Que no te apetece un legendario en particular? Pues a lo mejor te apetece un starter, un starter shiny, un starter shiny y alfa pues también puedes. Vamos a pedir a Deciduay de Hisui, por ejemplo, en color shiny, que me gusta, que es el color verdecito este que aparece aquí. Entonces, cuando elijas el Pokémon que quieres, le haces clic, como he hecho yo, y te sale este menú, digamos, con todos los detalles de cómo tiene que ser el Pokémon, ¿no? Qué nivel tiene que tener, qué naturaleza, qué mote, si le quieres poner un mote, los IVs, el idioma, ojo la Pokébala en la que tiene que venir y los movimientos también, si es Shiny, Alpha o masculino o no, o como quieras, ¿vale? <risa> Entonces, eh, aquí podéis poneros a cambiar todo lo que queráis, pero lo que yo os recomiendo es que elijáis esto, el moveset legal. ¿Qué quiere decir esto? El bot no te va a intercambiar, disclaimer aquí para que todo el mundo lo sepa, no te va a intercambiar un Pokémon que sea ilegal. Es decir, si tú pones aquí un Decidueye, que, que sepa patada ígnea, por decir algo, si ese movimiento no existe o directamente ese movimiento no lo puede aprender, el bot te va a decir que Nanai, ¿vale? Que es lo que hay, no te lo puede pasar. Así que vosotros le decís clic aquí y ya te va a mandar el Pokémon perfectamente, con su moveset, con su idioma, con todo perfectamente definido. ¿Que quieres cambiar alguna cosa? Pues que lo quieres de que sea español, pues lo cambias, ¿vale? Te vas aquí, lo pones Spanish... Y no hay ningún problema. Eso, eso no te va a romper la ilegalidad del Pokémon. El nivel, lo mismo. Si lo prefieres a nivel 100, porque eres un God, pues lo pones a nivel 100. ¿Vale? Sin problema. Una vez hecho esto, que ya has definido el Pokémon que tú quieres, simplemente le das a este botón. Que lo que hace es copiar un mensaje que vas a tener que mandar a Twitch o a Discord. Ahora lo vamos a hacer con Discord. ¿De acuerdo? Así que... Si quieres seguir este tutorial, te recomiendo que te hagas una cuenta en Discord, si no la tienes, es gratis, vale, tranquilo. Y nos vamos para el servidor de Discord de Shiny Hub. ¿Dónde está? Está aquí. ¿Veis este botoncito de aquí? Con esto podéis acceder al servidor directamente, ¿vale? Así que os espero allí. Ya estamos aquí en el servidor de Discord de Shiny Hub y por si no lo conocéis, no os asustéis por la cantidad de información que hay ahora mismo en pantalla. Tranquilos, ¿vale? Os lo voy a explicar un poquito despacio. Este es el servidor, hay un montón de información, pero aquí tenéis todos los canales donde se puede hablar, donde puedes hacer cosas, ¿vale? Yo ahora mismo me encuentro en el canal de guía, que se encuentra aquí abajo, donde te explica cómo funciona Twitch paso a paso. Lo, ¿Por qué estoy aquí? Porque si queréis hacerlo en Twitch, pues seguís esta guía, pero bueno, yo lo voy a hacer en Discord, que es mucho más fácil, ¿vale? ¿Dónde están los bots? ¿En qué canal está el bot? ¿Dónde tengo que ir? Pues muy sencillo, bajáis abajo del todo, del todo, y aquí tenéis tres eh, bots gratuitos. El de Pokémon Leyendas Arceus, el de Diamante Brillante y Perla Reluciente, y el de Espada y Escudo. Estos de aquí son los VIPs, para los que pagan, básicamente, que simplemente la diferencia con los otros es que van más rápido. Aquí, como hay mucha gente pidiendo, pues hay un tiempo de espera hasta que te llega tu Pokémon. Pero funcionan perfectamente, ¿vale? Así que si tenéis paciencia... Tampoco suelen ser unos tiempos de espera muy locos, ¿vale? Entonces, vamos al de Pokémon Leyendas Arceus, que es el que a nosotros nos interesa. Y recordéis que hemos copiado un mensaje eh, en la página web. Pues lo único que tenéis que hacer, chicos, es venir aquí y pegar ese mensaje. Fijaos que aquí tenemos a Deciduay de Hisui, eh, que es Shiny, que es Alpha, que es español, con la habilidad suya. Y todo perfectamente definido. Está en inglés, ¿vale? El mensaje, porque el bot funciona en inglés. Eh, como veis, el comando es $trade. Si lo estás haciendo para otro juego, como puede ser diamante brillante y pelar reluciente, creo que ahí es una exclamación. Y si lo haces para Spad y Escudo, creo que es un porcentaje, porcentaje trade, ¿vale? Lo digo porque si ves que lo estás haciendo para otro juego y es diferente, no te preocupes, ahí está la diferencia para saber para qué juego lo estás pidiendo. Y ya está, pegas el mensaje y le das a enviar automáticamente te contesta el bot. Te dice que se ha añadido a la cola en la posición 14. Tardará como 7 minutos. No está mal, 7 minutos. Luego puede ser un poco más, ¿vale? Lo digo porque no, luego decís, no funciona, no me envía nada. Tranquilos, os lo enviará. Como veis, también me ha hablado por privado el bot y me ha dicho que se ha añadido a la cola y que me avisará cuando el intercambio se inicie. Y también me ha mandado el código que yo tengo que poner en el juego para que me lo envíe. Así que nada, ahora solo tenemos que esperar. Estamos en la posición 14, 7 minutitos y él mismo me avisará. Siguiente paso en el juego, compañeros. Ya estamos aquí en el juego, compañeros, y eh, básicamente tenéis que venir al puesto de Changa, que está en Villa Jubileo, en la parte de arriba a la izquierda, justo antes de la zona de combate, y habléis con Changa y le decís que queréis intercambiar Pokémon. Luego vais a Jugadores Lejanos, porque no sabemos dónde está el bot... No, es que Jugadores Cercanos es comunicación local y Jugadores Lejanos es por Internet. Te conectas a Internet y ahora sí pones el código. ¿Cuál es el que nos había dicho? Pues 5555, espérate que ahora no lo veo, 5460. Eso es. Y esperamos a que nos avise, ¿de acuerdo? 2000 años más tarde. Vale, me acaba de avisar de que está iniciando el intercambio con Deciduay, Fijaos que me ha avisado ahora mismo por aquí, que está esperándome en el código que acabamos de poner. Así que simplemente como tenemos el código preparado buscamos intercambio. Fijaos que en este momento, buscando intercambio, va a encontrar a Shiny Hub, que se llama así el usuario también, ahí está, shinyhub.tv, hemos conectado y ahora le podéis pasar el Pokémon que queráis. Yo voy a pasarle un Raidon, ¿por qué? Porque puedo. Eh, me ha dicho que me está avisando en el chat constantemente de que ha encontrado intercambio, de que va todo guay, ahí está mi Deciduay, nivel 100, Shiny, todo perfecto compañeros, es que esto es increíble, podéis hacerlo todo lo que queráis Ha tardado un poco más de lo esperado, en vez de 7 minutos ha tardado como el doble aproximadamente Ha llegado a 15, entonces bueno, para que lo tengáis en cuenta, que a veces se retrasa bastante vale. Pero Raidon hermano, espero que lo pases bien en el bot, que realmente el bot solo te va a destruir, así que... <risa> Lo siento mucho y aquí viene con papi el señor Deciduay de Hisui en una Pokeball, madre mía, ya podéis haberme algo mejor, eh pero bueno, no me voy a quejar, me sirve la Pokeball, hermano, ahí está, y ahora os lo voy a enseñar para que veáis que está todo perfecto. Por supuesto, todos estos Pokémon son completamente legales, podéis usarlos, eh, intercambiarlos con vuestros amigos también, podéis clonarlos con el vídeo de clonar que tenéis aquí arriba... Y, y nada, bueno, a cancelar el intercambio Obviamente, porque solo le he pedido Un Pokémon, si queréis otro Pokémon Ahora lo podéis pedir, no podéis eh, Pedirlos todos seguidos, porque Solo tiene, solo puede estar una vez En la cola, digamos, pero eh, Podéis pedirlo eh, Ahora mismo, después de haber conseguido este, ¿vale? Y ahora vamos a ver A nuestro Deciduay de Hisui Shiny y Alfo, Chavales, y no río. Flipa, qué guapo Madre es muy grande, ¿eh? me flipa, me encanta, me encanta, 10 de 10. 10 de 10. Así que nada más, hasta aquí el vidiazo de hoy. Espero que os haya gustado y que consigáis todos los Pokémon que queráis. Ya sabéis que esto funciona igual para Diamante, Brillante y Perla Reluciente. Y si lo queréis hacer por Twitch, la única diferencia es que sois vosotros quien le tenéis que decir el código al bot, no el bot quien os lo dice a vosotros. Por eso digo que es más fácil eh, si lo hacéis de esta manera por Discord. Él te avisa, él te dice todo por privado y sin ningún problema. De la otra manera, tenéis que estar pendientes del chat de Twitch y es mucho más lioso, además de hablarle por susurro, tal, un poco lío y nada compañeros, espero que os haya gustado dejad un super like de compito, no apretad ese botón como si no hubieron mañana y nos vemos en el próximo vídeo, chao chao